La actividad se relaciona con la Semana del Emprendedor. Nosotros respondimos a una convocatoria del Ministerio donde financiaban este, ciertas actividades que tenían que ver con el emprendedorismo. Convocamos a gente que eh, especialista en emprendedorismo, en cooperativismo y demás, que brindó unas charlas muy importantes en relación al uso de herramientas necesarias para el emprendedor, para aquel que va a comenzar con un emprendimiento para que lo sostengan el tiempo, para que les sea exitoso, lo que se debe saber. Arrancamos primero con un taller de diagnóstico emprendedor, donde habrá un especialista. Después hicimos un taller de, de plan de negocios emprendedores, que son un poco diferentes, donde directamente ellos trabajaron sobre el... Sobre, el comeback haciendo plan de negocio de sus propios emprendimientos. Y, por otro lado, aprovechamos esta semana para que la comunidad, tanto educativa como la comunidad en general, visualice todos los, los trabajos de, de emprendimientos que hace la facultad. Por ejemplo, una de las actividades fueron los chicos de la Cátedra de Tecnología Alimentaria, que ellos, para poder regularizar la materia, tienen que hacer un emprendimiento que es el desarrollo de un producto este, que cubra una demanda social y regional. Presenté mi trabajo final de tesina para eh, llegar al título de Licenciada en Nutrición, que consistía en desarrollar un bocadito leofilizado de kiwi y frutilla para eh, niños en, población, eh, o sea, en etapa escolar. El bocadito consistía en eh, colocar fruta fresca, ¿sí? kiwi y frutilla, endulzados con miel y stevia, ¿Sí? y le usamos un ligante que era yogur natural, y todo eso lo procesamos y, y lo pusimos en un aparato que es un equipo que se llama liofilizador. ¿Qué hace el liofilizador? Pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido y no usa eh, temperaturas altas. Eh, lo que hace es concentrar todos los compuestos de estas frutas, ¿sí? entonces cuando uno lo rehidrata en su boca siente la fruta procesada como que si fuera recién hecha. Nos dimos cuenta de que en Argentina hay un elevado consumo de golosinas en esta etapa, pero a su vez es una población que tiende a ser muy obesa. ¿sí? Entonces la obesidad no solo tiene que ver con ser gorditos, sino que también teníamos población con hipertensión, diabetes, todo esto sumado al sedentarismo. La idea fue comenzar con productos que ellos pudieran conseguir en el kiosco. ¿Sí? y competir como con una golosina convencional que tiene azúcares, grasas, entonces la idea fue por ese lado. Entonces esta posibilidad de presentarlo hoy en la facultad es como presentarlo en mi casa, ¿sí? entonces por ahí eh, para mí es un placer y un orgullo poder presentarlo en la facultad y que conozcan qué es lo que hacemos no solo los nutricionistas por un lado, sino el trabajo interdisciplinario que podemos tener en la facultad ¿sí? y qué nos ofrece la facultad dentro de lo que son los equipos, los laboratorios. Yo presenté mi producto que se realizó en las prácticas de tecnología de mi carrera y es una bebida basada en jugo de naranja con el agregado del lactosuero y endulzado en forma natural con miel y stevia. El lactosuero es un desecho de la industria láctea que muchas veces eh, genera una contaminación en el ambiente, entonces eh, también es fuente de calcio y se trató de hacer una bebida. Eh, fuente de calcio para contribuir al aporte de este nutriente en la, en la dieta cotidiana de, de las personas y que sea eh, bajo en calorías es decir que no tenga mucho agregado de sacarosa, por eso se eligió eh, una concentración de miel y stevia adecuada para para esta bebida. Es un trabajo integrado nuestro por ejemplo en nuestro caso se hizo de la licenciatura en nutrición con bromatólogos es siempre un trabajo integral que que conforman varias personas y bueno gracias a eso se logra un proyecto o un producto que, que es rico en todas esas nuevas ideas, trabajando en forma integral. Durante el desarrollo de las prácticas presentamos eh, a INNOVAR nuestro producto y fue elegido para presentarlo en el catálogo y para exponerlo en, en Tecnópolis. Primeramente una alegría, sorpresa y llevarle el nombre de la facultad a Tecnópolis a presentar mi, mi producto. Es un gran orgullo. En mi primera etapa de estudio lo que estoy haciendo es el desarrollo de gomitas utilizando como ingredientes principales propolio y miel, sin el agregado de digamos, conservante artificial y nada por el estilo. Lo que se busca es ampliar un poco la, la cantidad de gente que consuma este tipo de producto, así como también... Eh, cambiar un poco el paradigma de la gente, que con todos los productos que solamente tengan propolio se consumen en la farmacia o en todo con, como, digamos, como remedio. La verdad que es algo que, que te pone muy contento, o sea, saber que día a día eh, los conocimientos que uno aprende, las puertas que la facultad misma te va abriendo, se, se puede ver que uno puede progresar más allá que cuesta ¿no? Es eh, algo que gratifica mucho. Me invitaron a, a, a desarrollar una actividad donde se pudiera mostrar todo este tipo de productos que hacemos para también contarle a los productores que nosotros trabajamos con otras alternativas que no son la conservación en frío sino que empleamos deshidrataciones que sean por secado spray, criofilización, secado convencional de la fruta entonces es una manera de acercarle a los productores estas tecnologías que a veces en algunos casos no son costosas y ver cómo poder emplearlas para que ellos le agreguen valor a sus productos y no los vendan a granel. Yo ya traía una base de línea de trabajo que consistía en desarrollo de productos utilizando frutas finas para aprovechar la capacidad antioxidante y todos los compuestos bioactivos que tenían las frutas. La utilización de este tipo de materia prima viene a raíz de un grupo de productores del sur que querían utilizar los remanentes de las cosechas que no se vendían fresco y nos pidieron ver la posibilidad de la elaboración de productos. Eh, luego, al venir acá, nos acercamos a los productores apícolas que también venden su miel a granel y ver la posibilidad de usar diversos productos de la colmena y en conjunto generar una serie de productos que tengan todos estos beneficios. Trabajo en la Universidad del Comahue, en Neuquén, en el Instituto del Conicet que se llama ProBien que es un instituto de bipertenencia del CONICET y de la Universidad del Comahue. Acá vine a presentar lo que nosotros hacemos allá, que trabajamos con los productores de la Patagonia, que hay muchas industrias frutiortícola y muchas producción de frutas finas. Y la, el problema que surge allá, en especial con las frutas finas, es que son productos de estacionalidad y que eh, lo que hacen es lo que no pueden vender en el momento, lo tienen que congelar y él estamos buscando distintos productos que se puedan obtener, que los puedan hacer ellos, que no necesiten muchas tecnologías, por lo menos al principio, para que puedan desarrollar productos y que se puedan vender y darle más, eh, que esté, haya más en el mercado, más disponible todas estas frutas, que no sea solo congelada, o en dulce y para que ellos puedan tener más rentabilidad la producción de frutas finas a ellos la verdad que les interesa y de hecho hemos presentado proyectos con un conjunto para ver si ellos pueden desarrollar productos que nosotros tuvimos lo que pasa que todo eso está en camino porque no es rápido o sea ellos buscan eh, desde el CONICET los vinculan con nosotros porque trabajamos con frutas finas les presentamos nos dicen lo que ellos quieren hacer y tratamos de hacer desarrollo de productos en conjunto a todos les interesa porque necesitan hacer otras cosas con sus frutas porque están teniendo un montón de pérdidas tratamos de transferir y tratar de buscarle que no quede solo escrito y no llegue a nada porque si no no tendría sentido, es mucha plata invertida en todos nosotros, entonces lo que estamos tratando de hacer y mismo el CONICET está tratando de hacer es que todo esto se transfiera, que no quede en un papel y nada más porque hay un montón hecho y yo lo veo en los congresos o uno viene a estos encuentros y ves que hay un montón de cosas desarrolladas que servirían para implementar, entonces nosotros estamos tratando de hacer eso. Es un desafío, por eso es muy importante el trabajo en equipo, tener licenciados en bromatología, licenciados en, broma en nutrición, eh, doctorandos que están haciendo el doctorado en química industrial, como lo hice yo. Eh, todo este trabajo interdisciplinario ayuda mucho a resolver estos problemas que a veces nos van apareciendo y, y abordar problemáticas también desde el lado de la salud y poder aplicar eh, lo, los componentes que tienen las materias primas y también desarrollar productos que sean más saludables. Muchas veces los mismos alumnos se acercan cuando se enteran de lo que estamos desarrollando y vienen y nos traen problemáticas o nos comentan a lo que quieren apuntar o está en auge tal tema y dicen, bueno, a ver qué producto podemos desarrollar o cómo podemos solucionar esa problemática que, que tanto les, les preocupa.